Let it all go. Close your tired eyes. Sleep for a little while. Just put your guitar down. Down and it's okay. Play it safe. Your mistakes, let them all go. Your broken dreams, your high hopes. En la vida, como en el deporte, visitan Kirolean Besala, compañerismo, Tasuna. inclusión, guisar terasea, igualdad, verdintasuna, gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.